Bueno, pues gracias por vuestra asistencia. Queremos comentaros las enmiendas que hemos presentado al presupuesto Zaragoza en Común, que son 107 enmiendas con las que pretendemos mover 36,8 millones de euros y, sobre todo, lo que, lo que queremos en este ser propositivos es que el Gobierno del PP y Ciudadanos atienda las necesidades de, los, de la gente, ¿no? y por eso gran parte de esas enmiendas tienen que ver con espacios como el de la salud mental, el de la conciliación, el de revertir los recortes en acción social, en aumentar y hacer algo en relación al aumento de, del parque público y viviendas o las intervenciones en los barrios, en los parques y en los, en los jardines, ¿no? sin olvidarnos tampoco del pequeño comercio, de la huerta o de la economía social. ¿no? Eh,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 lo requiere. El momento es bastante grave y la emergencia climática y la crisis social así lo demandan, ¿no? Sin olvidarnos tampoco de, del fortalecimiento de los servicios públicos en los que ahí también destinamos una, una enmienda de más de un millón de euros para, para atenderlos. En definitiva, eh, nos preocupa sobremanera que que los, difer los diferentes agentes sociales, entidades vecinales, sean tenidos en cuenta en esta ciudad, que, sus, que las necesidades que nos vienen expresando tengan cauces. Por eso, Zaragoza en Común se ha ofrecido como herramienta, como instrumento para canalizar esas demandas. Y en este sentido, hemos querido ser propositivos en intentar enmendar un presupuesto que olvida atender principalmente a la grave crisis social y climática en la que nos encontramos, ¿no? Y también ese desprecio hacia la democracia participativa que ha venido manifestando el Partido Popular. Por eso, también nuestro interés en recuperar a través de una enmienda de ocho millones de euros los presupuestos participativos, ¿no? Que mucho hablaban ellos de que los querían reformular, pero de reformular nada, ¿no? Los han metido en el cajón y se han olvidado radicalmente de ellos, ¿no?